Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Son las nueve y cinco de la noche, una hora perfecta para hacer un debate, debate sobre la financiación autonómica que sé que en esta Cámara de Representación Territorial interesa más que cualquier otra cuestión a los senadores y senadoras de la Cámara. Entiendo que a nadie se le escapa que el problema de la financiación autonómica está en la base de la crisis territorial que vive España hoy en día. Es evidente que la insuficiencia de recursos en manos de las comunidades autónomas ha generado tensiones muy importantes, sobre todo en aquellas que están peor financiadas. El sistema actual no respeta los principios constitucionales básicos de suficiencia, solidaridad, igualdad o de transparencia. Este sistema no garantiza un acceso igual de todos los ciudadanos y ciudadanas a los servicios públicos fundamentales como la sanidad, la educación, la dependencia, no garantiza principios como el de convergencia no contribuye a la convergencia entre diferentes territorios en España y además desincentiva la corresponsabilidad fiscal y favorece una competencia fiscal a la baja que, por ejemplo, ha convertido a Madrid en un paraíso fiscal interno. Asimismo, parece que cuanto más evidente se, hace que reformar, se ha hecho que, hacer, que se tiene que reformar el sistema de financiación autonómico, más se bloquea la posibilidad de reformarlo. Es esta paradoja desesperante de que cuando una cuestión es más urgente y más necesaria que nunca, parece que sea más difícil llevarla a cabo. La crisis territorial no se puede separar de la crisis social y democrática que vive España. Las dos cosas, los dos fenómenos, son las dos caras de la misma moneda. Si hay una crisis territorial en España es porque hay mucha gente que se siente defraudada con el régimen político que ha salido de la transición. Tiene a ver que ver con una sensación de retroceso respecto a los avances sociales democráticos que se han conseguido en las últimas décadas. Y hay que tener presente que España, por mucho que a algunos les duela, es un país plurinacional y, por tanto, lo que tiene capacidad de unir a la gente no es un vínculo eh, endocultural, como les gustaría a los señores del Partido Popular o de Vox. Lo que une a la gente en España es un vínculo cívico eh, alrededor de los valores democráticos del estado de bienestar. Y es cuando se ha fracturado esto, cuando se ha creado también la cohesión terri territorial en España. Por eso, precisamente, porque la crisis territorial y social están vinculadas... Eh, se ha alimentado la crisis territorial como la aplicación de las políticas de austeridad, como la utilización de la deuda de las comunidades autónomas como un mecanismo para imponer recortes. Por eso, los que amenazan el, est los est el estado de las autonomías eh, son los mismos que amenazan el estado de bienestar. Los verdugos del artículo 155 de la Constitución son los mismos verdugos que del artículo 135 de la Constitución. La cuestión, del la cuestión de la financiación autonómica no es un problema, un problema técnico, un problema es un problema fundamentalmente, fundamentalmente político que, que investida tiene investida que ver con la insuficiencia la crónica de ingresos fiscales, fiscales en España. 70.000 mil millones nos separan eh, de la media de la, la eurozona, eurozona que amb tiene amb que ver con la deuda de la Administración central, la administración central con de la deuda de las comunidades autónomas y también de las corporaciones locales y que tiene que ver con que en España hay unas fuerzas conservadoras reaccionarias que no se creen ni se han creído nunca el estado del bienestar ni el estado de las autonomías. Y si me apuran, tampoco la democracia. Tiene que ver con que España se ha descentralizado sin construir instituciones federales, algo que es inédito en todo el mundo. Como las fuerzas reaccionarias se niegan a aceptar que España es plural, se niegan a desarrollar instituciones federales que permiten la cooperación horizontal y a canalizar las demandas territoriales. A cabo. Los que defienden a España no son los señoritos de la, de la pulserita roja igual que siempre han despreciado a la gente corriente y trabajadora de este país. Los que defendemos España somos los que defendemos los servicios públicos, los que rechazamos las injerencias de Bruselas, los que apreciamos la, la pluralidad y la diversidad de este país. Muchas gracias.